¡Hola! En este video me gustaría poder explicarles por qué era tan crucial haber firmado el Acuerdo de Escazú. La información que voy a explicar a continuación probablemente es conocida por un montón de colegas, así que este video no va dirigido hacia ellos, sino más bien a la población que desconoce los términos técnicos ambientales y que es tan necesario poder abrir hacia la comunidad, dado que nos entrampamos a veces en este lenguaje difícil, científico, empírico y que en realidad no ocupamos nunca en nuestro día a día. También es bueno aclarar que la institucionalidad ambiental chilena es bastante buena si la comparamos con el resto de países de Latinoamérica, pero que tiene ciertas aprehensiones y distintos criterios bastante más flexibles si la comparamos con la normativa de Estados Unidos o con el resto de los países de Europa. Lo que trataremos a continuación es sobre el acceso a información medioambiental, cuestión que el Acuerdo de Escazú aborda y vamos a ver entonces qué tan complejo es acceder a nuestra información sobre el medio ambiente y los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, para obtener información ambiental lo primero es acceder a la página del SEA. Y aquí está la primera barrera, el acceso a Internet. Si no tienes acceso a Internet, pues bueno, te deseo mucha suerte con tu solicitud de las oficinas regionales del SEA pues la Ley de Transparencia permite entregar información entre 10 a 30 días hábiles cuando la solicitas directamente en las oficinas. Y bueno, los y las colegas del SEA están sobresaturados de trabajo. Una vez en la página, puedes buscar proyectos por nombre, región y sector productivo. También podemos filtrar por ella y día. y acá identificamos la segunda brecha de conceptos. ¿Qué diferencia hay entre estas siglas? EIA es un estudio de impacto ambiental y DIA es declaración de impacto ambiental. Nuevamente, ¿qué significan estos conceptos? En fin, asumamos que todos y todas conocen estas palabras. Busquemos un proyecto conocido, Pascualama. La página nos dirigirá a los resultados de la búsqueda y paf, nos arrojó dos proyectos con el mismo nombre. ¿Por qué? Identificamos la tercera brecha. Uno es el proyecto original y otro las modificaciones. ¿Y qué significa esto? Bueno, exploremos pinchando ambos enlaces. La pestaña que se abre nos muestra los datos generales del proyecto, el nombre del titular y su contacto. La barra superior nos muestra pestañas con distintos conceptos nuevos y nuestra cuarta brecha, antecedentes generales, evaluación ambiental, seguimiento y fiscalización y procesos de sanción. Si presionamos Evaluación Ambiental, nos dirige al expediente del proyecto y podremos observar una maraña de enlaces y documentos con nombre como Ixara, Adenda, ICA, ResEx y claramente estos son nuestra quinta brecha. Presionemos la carpetita amarilla y nos dirigirá al estudio de impacto ambiental en sí. Y acá estará el consolidado de todos los estudios de distintas disciplinas con nuevos conceptos como línea base, pertinencias, planes de seguimiento, siendo claramente estos nuestra sexta brecha. Y si osamos abrir cualquiera de las líneas bases, nos mostrará el estudio técnico de cada disciplina profesional con todos sus otros conceptos técnicos y unidades matemáticas, físicas y químicas, encontrando nuestra séptima brecha. De esta manera, nos damos cuenta de que si no te dedicas laboralmente a estos temas, difícilmente lograrás entender la información que está plasmada en estos espacios de acceso de información ambiental. Después de este pequeño ejercicio de obtención de información medioambiental desde la página del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile nos podemos percatar lo engorroso que puede convertirse el buscar la información que nosotros necesitamos para poder enterarnos de qué se trata un proyecto que ingresa a evaluación o a declaración de impactos ambientales. Finalmente, hago un llamado a los y las profesionales del sector ambiental, de la consultoría en específico, que puedan también informar a la población, entreguen sus perspectivas y en conjunto podamos consolidar una participación ciudadana real en los proyectos de evaluación ambiental.